fue de un pronto porque nosotros estábamos en la cancha sentados afuera ahí, frente de la casa donde el muchacho vive, y yo llegando de un pronto y nos pasan a tiro porque, por una vaina del motor, que él, él le había chocado el motor. ¿Por qué, fue? ¿Por qué fue? Pues él le había chocado el motor. Ajá. Entonces, el otro muchacho lo llamó para que él subiera, para que le ayudara con la pieza, por lo menos, tú sabes, sí. para no joder con policía ni nada de eso. Entonces, el muchacho dijo que iba a subir, que lo esperaran ahí, y estábamos ahí sentados los dos hablando. Cuando de un pronto ahí vino en una, en una, una guagua, y doble cabina ahí, como con 12 o 13 hombres ahí, nos fajaron tiro. ¿Cómo se llama él? No, yo no sé el nombre, yo no lo conozco. ¿Específicamente dónde fue eso? Ahí en los gruyones, donde, donde está la cancha y más para abajo y cualquier delito. Cuando él llegó, ¿qué le dijo? No, no, pues él llegó de un pronto, fue. Ahí, porque yo ni, ni sabía quién era tenían alguna otra sencilla sí se conocían anteriormente. y hey, hey, el otro muchacho le conocían, pero yo no. ¿Cómo se llama tu compañero? Brian. ¿A qué se dedican ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Yo compro hierro. ¿Y él? él eh, la mamá, y porque él no, él no puede caminar, él tiene un pie, pa, un pie que no, no, lo mueve ni nada. Inmediatamente te disparó ¿qué hizo? ¿Eh? Inmediatamente le disparó ¿qué hizo él? El Brian. Sí. No pues ahí suelo cayó porque digamos, usted no podía correr ni nada.